Antes que nada, para mí es un honor, un placer, me siento feliz y agradecido de poder estar aquí contigo y poder compartir un poquito de este loco soñador. ¿Quién es Andrés Larrota? Es una pregunta un poco profunda, pero voy a responderlo de la manera más sencilla y simple. Literalmente, ¿quién es? Soy un loco soñador, un apasionado por la vida, un, una persona enamorado de la vida, una persona que entiende el poder del dar y sobre todo entiende el poder de las relaciones. Soy una persona que hace nueve años no entendía nada de lo que entiende el día de hoy, pero que durante estos últimos nueve años ha venido profundizando a entender cómo funciona esta mente humana, cómo funcionamos los seres humanos, pero sobre todo la manera en la que tenemos unos recursos ilimitados que nos permiten tener lo que nosotros queramos en nuestra vida. Durante estos últimos nueve años he venido a entender lecciones muy importantes y la principal lección es que sé que todavía me falta mucho por entender. Una de las principales lecciones que he podido entender es que el secreto de la vida es dar. Todo esto se trata de sencillamente dar y contribuir, y es lo que estoy haciendo aquí. Durante los próximos minutos, poder compartir contigo un poquito de quién soy, de lo que me gusta, lo que me apasiona, qué es lo que hago, y podría abrirme un poquito más abiertamente como no lo he hecho hace un tiempo. Andrés Larrota es una persona que durante los últimos años se ha venido enfrentando a pruebas interesantes. En mi infancia sufrió de bullying en el colegio por ser eh, extranjero. Soy colombiano, resido en España, pero cuando viví en países como Perú y Ecuador viví lo que es xenofobia, viví lo que es discriminación. Y durante mucho tiempo los compañeros de mi colegio me querían eh, callar esa vocecita interior. Como dice un libro, no permití que, que la musiquita de mi interior no saliera y eso me permitió entender, pero sobre todo responsabilizarme de las condiciones que creo en mi vida más adelante por cuestiones de la vida empecé a entender lo que son los paradigmas lo que son las creencias de las personas pero sobre todo empecé a cre entender muchas de las creencias que yo tenía desde la infancia a raíz de, de lo que había vivido en el colegio a raíz de lo que había vivido en la sociedad y eso me permitió poco a poco comprender que en latinoamérica teníamos algo que teníamos que cambiar y eso que tenemos que cambiar en latinoamérica es entender el poder de la lectura entender el poder de comprender quiénes somos realmente y todos esos recursos que tenemos a nuestra disposición. Andrés Lalo, Larrota es un loco soñador. Vuelvo y te lo repito. ¿Y por qué hablo tanto de loco soñador? Porque me encantan los sueños. Es una persona que todos los días se pregunta ¿cómo puede hacer mejor las cosas? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y cada día busco la manera de dar más, de contribuir más, de sonreír más, pero sobre todo de cada día crear el mejor día de toda mi vida. como le decía hace un momento, durante mi infancia viví de lo que se llama xenofobia, viví bullying y en el colegio eh, empecé una etapa de rebeldía en la cual entendí que en determinado punto o yo me cuidaba o nadie iba a cuidar de mí, pero esto hizo que me comportara no de la forma apropiada. Entonces en determinado punto empecé un tema de peleas, empecé un tema de defenderme, empecé un tema de, de, de ir en contra de las reglas y durante mi infancia eso me provocó muchos problemas. ¿Y ¿Por qué hablo de que me provocó muchos problemas? Sí, porque cada vez que me salía de, de, de lo, las normas convencionales me mandaban a la biblioteca. Cada vez que había una pelea me mandaban a la biblioteca. Cada vez que llegaba tarde a clase me mandaban a, me mandaban a, a la biblioteca. Pero poco a poco mi mente subconsciente empezó a entender que cada vez que no me portaba bien, cada vez que no no cumplía las normas yo tenía un castigo y ese castigo era ir a la biblioteca y oh sorpresa que hay en la biblioteca puros libros o sea que mi mente entendió equivocadamente que la lectura era mala poco a poco fui eh, las, las cosas de la vida fueron llevándome a, a, a vivir más cosas y más o menos en el año, cuando yo tenía 19, 20 años, salí de Ecuador, me voy a vivir a Colombia, donde empecé a vivir mucho más cerca de mis familiares, empecé a trabajar con mi abuelo, tengo una compañía muy grande en Colombia de seguridad, empecé a trabajar con él y me dio dos opciones. Andrés, o bien, te encargas de tener un buen salario y un buen, y, y un buen cargo, o por el contrario, me encarga, te doy mucho conocimiento y vas a tener un salario base. La verdad que yo no sé por qué, pero escogí ese salario base, pero empecé a entender algo y era que él tenía su biblioteca llena de libros y él era un hombre muy exitoso. En el negocio de la seguridad durante este tiempo empecé a cuidar, pues evidentemente, ¿quién necesita seguridad? Personas importantes. Empecé a cuidar hartas personalidades. Durante cuatro años viajé por 17 países desarrollando este negocio, pero empecé a ver cosas las cámaras de lo que decían estas personalidades importantes y una de las principales cosas era que ellos cargaban con un libro más yo creo que no nos vayamos muy lejos tú entras a un avión vas a primera clase y ves que, que están haciendo en promedio las personas de primera clase muchas de ellas están leyendo que está pasando en turista pues muchas de ellas están netflix relajada o chismoseando uno empieza a entender los hábitos de estas personas conforme yo iba viajando la verdad que tenía un interesante perfil de instagram viajando buenos hoteles y me decidieron prospectarme para una red de mercadeo cuando yo viajé a Estados Unidos la verdad que amo a estas personas, adoro, entendí que yo no tenía todo lo que yo quería, supuestamente no tenía, viajaba por el mundo, tenía un buen salario, entre comillas, tenía buenos ingresos, era soltero, no tenía pues, nada que perder, pero ellos me hicieron una pregunta, me dijeron, Andrés, ¿qué te falta? Y yo dije, no me falta nada. Estas personas me hicieron entender que sí me faltaba algo, y era libertad. Yo no tenía la libertad de decidir dónde quería estar, cuándo quería estar, ni con quién quería estar, yo estaba expendios de, de un cliente. Y el cliente me decía si me quería en Dominicana, en Haití, en Panamá o en México. Pero yo no podía decir me quiero quedar este fin de semana en Miami o quiero quedarme este fin de semana en Río o en Argentina. Y eso me puso a pensar. Le pregunté a estas personas que para mí al día de hoy siguen siendo unos mentores y grandes amigos, considero yo, y les agradezco todo, ¿qué consejo me puedes dar para tener libertad? Y ellas me dijeron, Andrés, léete 10 páginas de un libro al día, y en un año te habrás leído 20 libros de 200 páginas. Si un libro cambia tu vida, imagínate 20 libros. Ellos cambiarán tu existencia. La verdad es que esas palabras resonaron en mi cabeza. Les pedí el consejo. ¿Qué libro me recomiendas leer? Y me recomendaron tres. Piensa, Hágase Rico, Los Secretos de la Mente Millonaria y El Hombre Más Rico de Babilonia. Yo hice caso, empecé a leerlos. No entendí nada de Piensa, Hágase Rico en un principio. Luego pasé a Los Secretos de la Mente Millonaria. Lo entendí. Y luego pasé con El Hombre Más Rico de Babilonia. Pero empezó algo que no pensé que ocurriría. Un libro me llevó otro libro, otro libro me llevó otro libro, y otro libro a otro libro, otro libro, otro libro. Y realmente empezó un proceso de entender algo, de hacer una verdadera introspección. Y un día ocurrió un hecho muy importante, y es que yo viajaba de, de El Salvador para Perú, y llevaba una niña. Sí, Esta niña sí. me preguntó qué era lo que tenía. Yo le entregué el libro, la niña puso una cara de asombro, la mamá llegó sorprendida y me dijo, perdona, es que nunca ha tenido un libro en sus manos. Y yo, ¿qué? Sí, solo ha tenido revistas y los libros del colegio. La verdad que me sorprendió, pero ese hecho quedó ahí. Pero más adelante, tal cual como dice Steve Jobs, yo empecé a conectar los puntos mirando para atrás. Empecé a entender que yo tenía un paradigma, que yo tenía una creencia que me decía que leer era malo. También empecé a entender muchas de las creencias que tenemos en Latinoamérica. Empecé a investigar Hechos como la cantidad de libros que, que lee Latinoamérica. El latinoamericano que, el, que más lee es el chileno, que lee cuatro libros al año, mientras que en España se leen de 12 a 14 libros al año. En Estados Unidos aproximadamente 18. Países como Colombia, de donde yo soy nativo, un libro al año. ¿Cómo puede ser posible? Pues evidentemente con razones que tenemos una serie de paradigmas y creencias que hacen que creamos que no podemos lograr lo que nosotros queremos. Y a partir de eso empezó una verdadera búsqueda por descubrir de qué manera yo podía darle el conocimiento en los libros que yo había tenido, dárselos de manera sencilla a la gente. Ahí es cuando empieza mi proceso de desarrollo personal muy fuerte y desde ese entonces mi libro es mi fiel compañero. Siempre estoy leyendo y uno de los mejores planes que puedo hacer es ir a cualquier biblioteca de cualquiera ciudad y encontrar libros nuevos que no consigo donde vivo. Tengo 21 diferentes programas, el más barato vale 150 euros, el más caro vale 23 mil euros. Yo creo que la, la principal lección que le doy a la gente es definir concretamente qué es lo que quieren. Tú vas por la calle y le preguntas a cualquier persona qué es lo que realmente quieres y la gente no lo sabe. La gente está perdida y la gente después se pregunta a final de año por qué no logré mis objetivos. Y la respuesta es que no tienes objetivos claros. Entonces, si nosotros nos ponemos a comparar una pequeña tienda de la esquina o una multinacional grande, ¿cuál es la principal diferencia? Los objetivos, la planeación estratégica. Y si tú en tu vida empiezas a actuar como una multinacional grande, si tú en tu vida empiezas a actuar como un gran ejecutivo de una empresa, lo que va a pasar es que vas a empezar a moverte hacia tu objetivo. Muchas de las personas no tienen un objetivo claro y van hoy a la derecha, mañana a la izquierda, regresan, vuelven y pasan los meses, pasan los años y vuelven exactamente mismo lugar lo que vamos a hacer con cada uno de los de, de los cursos de los programas que tenemos es hacer una introspección es realmente y ese es mi trabajo o sea las personas me pagan para que yo les haga un acompañamiento pero sobre todo para que yo los incomode y durante los programas lo que yo va a hacer es incomodarlos cuestionarlos pero sobre todo hacer que ellos vayan a, hacia adentro y busquen la respuesta de qué es lo que quieren conforme ellos se hagan esta pregunta van a empezar a darse cuenta de qué son capaces y se van a dar cuenta que se requiere el mismo esfuerzo para vivir en abundancia o vivir en, o, o vivir en escasez. Lo único que depende es el foco. Entonces, la principal lección yo te diría que es definir qué es lo que queremos. Lo segundo es crear un plan de acción. Y lo tercero es empezar a movernos diariamente para allá, empezando usando las leyes de la, del universo. La principal ley que vamos a usar es la ley de la atracción, que es una derivada de la ley de la vibración. Básicamente es eso. Tengo de todo, o sea, te podría decir personas que han encontrado el amor. Tengo personas que sorprendentemente han pagado las deudas. Tengo una chica que acabó de, de pasar ahora en noviembre del 2020, 2021, el día del, del viernes negro. Estaba tomando el plan de 30 días para la abundancia. Y cuando empezó el programa debía 14 millones de pesos, pesos colombianos, eso es aproximadamente son 3.500, 4.000 dólares. Pero sorprendentemente, uno de sus objetivos era tener ingresos libres. Recibió una llamada el día de viernes negro, y le dijeron, ¡Hey! ¿Deseas pagar tus deudas? yo digo, ¡Claro que sí! Le dijeron, si el día de hoy me pagas 4 millones, tu deuda queda saldada. O sea, la bajaron de 3.500, 4.000 dólares a 1.200 dólares. No tenía el dinero, le pidió a la mamá y la mamá se lo regaló. Sorprendentemente, ese día había pagado sus deudas completas. Tengo personas que... Acabamos de estar en Perú y vimos el, el, el caso con Sergio. Sergio es una persona muy humilde, muy de dar, muy de contribuir. Y cuando empezó el programa de 90 días conmigo, no sabía para dónde iba. Debía 400 mil soles, que son más o menos 100 mil dólares, y en cuestión de 7 meses logró facturar y tener en su cuenta bancaria 1.2 millones de dólares. Cuando contaba eso en el evento, la verdad es que nos llevó muchas lágrimas a las personas, pero sobre todo hizo entender el poder del enfoque el poder de la disciplina y el poder de hacer las cosas, de seguir instrucciones, porque eso es lo que hace un mentor y es lo que voy a hacer por ti. Al día de hoy entreno eh, líderes de redes de mercadeo de 19 diferentes compañías, entreno personas de diferentes rubros, empresas, eh, universidades, pero en determinado punto yo creo que el mejor caso de todo eso es cuando las personas empiezan a entender que cualquier cosa que ellos empiezan a enfocarse y sobre todo vibrar en sintonía, la empiezan a traer a su vida. Tengo casos de personas que empezaron a seguir instrucciones de manera consciente y en cuestión de 10 de días eh, triplicaron lo que ganaban al mes. Tengo personas que me han contratado para ir ahora a un evento en Perú y en cuestión de dos semanas han triplicado los ingresos de lo que, de lo que gastaron. Tengo casos de personas que... yo creo que el caso más bonito que tengo definitivamente es que es complicado definir un solo caso. Pero personas que no sabían ni siquiera cómo iban a pagar los plan, el, el, el proceso conmigo, cómo iban a pagar la mentoría. Yo les dije, mira, si tú te enfocas, eso es lo que tienes que hacer, el dinero va a llegar. Y tenemos varios casos de personas que confiaron, creyeron, hicieron y el dinero apareció. Entonces yo creo que definitivamente no hay un caso, si sí, voy a decir que no hay un caso en particular, pero hay casos de todo, de todo, de todo, eh, donde se ve... ¿Cómo podemos manifestar lo que nosotros queremos en nuestra vida? En mi mismo equipo de trabajo tengo dos vendedores. El primero es José, que vive en Ecuador, un venezolano que hace mucho tiempo no tenía dónde vivir, literalmente. Un día me llamó porque porque no tenía un lugar donde, donde quedarse. Antes de empezar a trabajar conmigo, le di unas instrucciones, empezó a seguirlas y empezaron a pasar cosas maravillosas. El día de hoy ha transformado su vida. Es un caso de éxito porque es parte de los asesores de, de, de, de éxito nuestro. Y el otro caso es definitivamente Jeffer, que ha trabajado con nosotros, que hace un tiempo con incredulidad hizo un mapa de sueños, porque le tocaba, porque era parte de lo que había que hacer, pero sorprendentemente se dio cuenta de que la moto que acababa de comprarse era exactamente igual que la moto que él tenía en su mapa de sueños. Cuando las personas empiezan a enfocarse en lo que quieren, empiezan a hacer las cosas diariamente, empiezan a vivir en sintonía con lo que quieren, las cosas empiezan a pasar así. Y es lo que te va a pasar a ti, si es lo que vamos a hacer. He tenido cinco personas, cinco líderes que trabajan conmigo de diferentes redes de mercadeo, que han ganado un millón de dólares en comisiones. Hay casos donde no solamente voy a hablar de dinero, pero sí te hablo de desarrollar el verdadero potencial de cada uno de nosotros. Me encanta cuando alguien me pregunta de mi visión yo no solamente te quiero hablar de mi visión, quiero hablarte de mi misión, yo creo que la misión que tiene mi mentor pro es definitivamente simplificar el acceso al conocimiento de las personas, darle la información de la manera más sencilla posible para que sencillamente ellos vayan a integrarla y ya está no tenga que estudiar tanta teoría y eso es que lo único que complica el proceso y con respecto a mi visión en este instante mi primer objetivo es impactar la vida de 100.000 mil personas de diferentes áreas, de diferentes industrias pero ese es mi objetivo y luego seguir el ejemplo de mi, de mi mentor Gran Cardón y multiplicar ese objetivo por 10, y luego por 10 más, y luego por 10 más. Impactar a las personas de una manera con el mensaje. Yo creo que los principales mensajes que tiene mi mentor pro es enseñar a las personas que el secreto de todo esto es dar. Cada vez que yo tengo un cliente, parte de las actividades que tengo es ponerlo a dar. A dar, a dar, a dar. Y si nosotros somos 100.000 locos soñadores que estamos contribuyendo tanto diariamente, ¿te imaginas el mundo en el que vamos a vivir? Se trata de eso. Yo creo que la visión es... Ayudar a las personas a entender que no se trata solamente de nosotros y el dinero, se trata de lo que podemos hacer con ello. Se trata de la cantidad de personas que podemos tocar, la cantidad de almas que podemos tocar, la cantidad de vidas y la manera en la que esto significa felicidad para todos. Cuando eso ocurre yo creo que definitivamente habré dado lo que he tenido que dar, pero mientras tanto cada día daré lo que tengo que dar, cada día seguiré contribuyendo, dando, amando, riendo, sonriendo, aportando y buscando para hacer un mundo mejor para cada uno de los soñadores y enviándoles un mensaje de esperanza y recordándoles que hoy es el mejor día de toda su vida.